Bienvenidos a la asignatura innovación este curso se constituye como el eje principal de la Cuarta Revolución Industrial. Las revoluciones se han producido a lo largo de las historias cuando nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo desencadenan un cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras sociales. En este contexto, las organizaciones dan lugar a un proceso adaptativo como superar las complejidades que de por sí traen las revoluciones, incorporando nuevas formas de hacer las cosas y apalancándose en la innovación para este fin. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, revoluciones industriales y la influencia en el mercado, definición de innovación, tipos de innovación, niveles de innovación e impacto en los mercados, innovación como eje de cambio en las organizaciones, la innovación como habilidad de los nuevos líderes, riesgos de innovar y de no innovar.